La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra Saturnino Enríquez, alias Nino, presuntamente implicado en la muerte de un joven en hecho registrado en una cancha de baloncesto del sector Las Flores de este municipio. Enríquez Cruz, de 39 años de edad, está acusado de participar en el asesinato de Ronnie Meléndez, alias Lima, junto a Hungría Paredes Vargas, ninja, quien fue condenado a 30 años por el crimen. Nancy Gómez Meléndez, hermana del hoy occiso, mostró conformidad con la medida cautelar impuesta. Eso está en la mano de la justicia, y confío en la justicia, y estoy más que agradecida, me siento. Bien. ¿Dónde eh, fue matar a a En la cancha Duarte. Sí, estaba prófugo, gracias a un allanamiento, se le dio seguimiento y está aquí, le, le dieron tres meses de, de, de cuestión. ¿Qué, ¿Qué tiempo tenía ahí, profesor? Eh, un año y ocho meses. ¿Y, que no salía? No? Que no, salía, no Yo pido la pena máxima. Sino... En tanto que el preventivo, a su salida del tribunal, niega su participación en el hecho. No, no sé nada de eso. ¿eh? La medida de coerción deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.